Muy buenas a todos, aquí vuestro hombre, bandolero 7.0 Continuamos aquí con nuestro vikingo Ten Tenemos que hablar aquí con Ranby Y vamos a ver Se nota ahí el fresquete, aquí, en el norte Bueno, vamos a ver Qué es lo que nos piden ahora Gracias, ah, se tanga ahí te por muerto, Eibor, Esta vez, de verdad. Tú y tus cálidas bienvenidas, Randy. Tienes un aspecto horrible. ¿Qué ha pasado? Nada de lo que jactarse, pero quienes nos han hecho demorarnos están muertos. Tú, ¿cómo estás? ¿Qué? No me quejo, aunque he pasado muchos días intentando aplacar la ira de nuestro rey. No está muy contento contigo. Contaba con eso. ¿Y qué hay de Sigurd? ¿Ya ha regresado de los saqueos? Mi marido debería volver hoy. La última vez que supimos de él estaba llegando a esta banger. Me alegro. Ahora necesitamos su coraje. Sigurd no te salvará de la ira de su padre, Eivor. Eso, ya deberías saberlo. ¿El saqueo no ha ido como esperabas? Los saqueos no suelen ir como se espera, pero hemos matado a muchos hombres de Kiote Y uno de ellos tenía el hacha de mi padre. Oh, después de tantos años. Habíamos en el anterior capítulo llevarse la laguna Él volverá a afilártela Buena idea Después de ver al rey No te recomiendo que vayas ahora Está reunido con un mensajero del norte Puedo esperar Pareces tener el ánimo nublado ¿Ocurre algo? Ver el hacha de mi padre Tras 17 inviernos ah. Despertado algo en mí Algo que no he sentido Desde el día que lo mataron Desde el día que me hice esto Recuerdos de agonías pasadas De pena y dolor Debería hablar con Valca Me ayudará a dar sentido A mis, mis sentimientos Tómate el tiempo que necesites Te veré en la casa comunal La casa comunal que la casa grande la es vencido, Aibor. Igual que el filo de esa hacha Tal vez Gunnar pueda ayudarte con ambas cosas Venga, vamos a ver el Gunnar este Si no afila el hacha Misión completada, vínculo de honor Perfecto Toma ahí dos puntitos de habilidades Venga, vamos a abrir el registro de misiones Y hacer un Registro de misiones también Pero bueno, vamos a ver las habilidades Ya, vimos, ya que se nos abrieron aquí Los tipos de nodos Vale, la nodos de mejora atributo mejora los atributos básicos Y luego la estrellita, las habilidades principales desbloquean movimientos de combate Poder conjunto, los nodos equipados aumentan tu poder Cuanto más poder indique, mejor preparación tendrás para los desafíos futuros Esto era lo que nos faltaba por abrir Madre mía, pues sí que tiene punto de habilidad el, el vikingo, ¿no? A ver, tenemos esta aquí abierta el destino. ya que el destino guíe tu camino, sobre todo. Asignará los puntos de habilidad sin gastar. Para volver a reasignarlos todos cuando, cuando quiera. Yo creo que sí, le vamos a ir. Tenemos cuatro puntos, ¿eh? Le damos ahí así de autoasignar puntos. Ahí. Y nos dais esos cuatro. Vamos a ver. Cuerpo a cuerpo. Más dos con tres de daño. Siete de resistencia. 1,7. Ojo, es ¿eh? 7.0, es ¿eh? bandolero 7.0 de resistencia. Ahí estamos. Actitudes y aturdir. Bueno, siguiente sería ataque pesado para el alrededor. Y la otra, pisotón. <ríe> para patearle la cara. Bueno, ponemos asignado a esta. Supongo que irán bien. Aquí las misiones, ¿vale? de Misiones contiene el seguimiento de todo eso en misiones y territorios activos ¿Vale? Todavía seguimos un poco aquí con, con el tutorial ¿Vale? Se irán mostrando distintos territorios y sus misiones Al realizar una misión se auto actualizará la información que se muestra en el mapa, la brújula y el registro ¿De qué menos? Pues nada, vamos a ver Cosa de casa, la batalla del camino del norte Ahí vuelve a casa para hacer frente a la ira de un padre adoptivo Habla con Guna el guerrero, esta es la buena Ahí a ver que no mejore el arma, que nos afile el hacha Y está, ve a la cabaña de Balca eh, Sería por visiones muy reales, y por buscar el consejo del avidente local Vale, vale, vamos a hacer esta de, de Gunnar primero Que puede estar bien Y vamos a ver el códice Aquí nos ha actualizado un poco las personas El Ranby, vale Manifiestan a mano por su esposo, Sigur, de la misma forma que lo hace la mayoría de miembros del clan del cuervo. Mirándolo desde la distancia. Bueno, este es el DA que no hemos encontrado antes, ¿vale? También el más duro y fuerte de la acompañantes del príncipe Sigurd Sigur fue el que nos salvó, ¿eh? Yo creía que era malillo, pero bueno. Este es el chungo, ¿vale? que tenemos a Odín también el dios de los ahorcados y de la barba gris el que deambula son algunos de los muchísimos epítetos de Odín bueno ah vale sacrificó un ojo a cambio de su sabiduría y se colgó a sí mismo del árbol hidra a eso lo llamo yo una experiencia cercana a la muerte está gracioso bueno Típico de hoy Mira, pues estupendo Seguimos A ver el El guna, el guerrero este, ¿dónde está? Aquí tenemos un montón de cositas Por aquí A ver Bienvenido a casa. Saludillo Vale, eso ya lo hemos hecho, lo de las misiones Creo que es allí ¿Qué este, quiere? Nos has traído tesoros. Sí, Regreso niño. con un barco y toda mi tripulación. Todo Eso hablando no más ¿no? que la plata. Eso no cuenta. Tiene que ser plata, ¡y joyas! Este qué, tío, pero este no aparece Cállate, Rolf, ¿Qué sabrás tú? Si nunca has saqueado nada. Cállate tú. <risa> Los niños, como ¿Has pide. pescado algo? Ah, Hoy no. Este Los peces no pican. Pasan muchos barcos que agitan las aguas. No Podríamos aprender no a pescar? pescar con caña. Se me daría mejor hacerlo con el arco. ¿Lanzar flechas a los peces? ¿Podría lo he Lo intenté en el anterior capítulo. Lo intenté, lo intenté. Bueno. ¿Dónde está la casa de esta? Está más para allá, creo, eh. habla con Guna, el guerrero Pff, que no vea ¿eh? esto está lleno de cosas Bueno A ver si podemos ahora mismo no sé ni dónde está la casa del, del guerrero Del guerrero este Vamos alguna este perdón <risa> Yo creo que alguien quiere ¿eh? Aquí está. Están con su forja. Todo hablando, ¿no? A ver. Matalobos. Matalobos, homo. Gunnar, te traigo algo que tal vez te interese ver. Vamos a ver. Por los truenos de Thor. El hacha de tu padre. No he visto esta belleza desde hace... Bueno, bastante tiempo. La forjé hace mucho. Sigue siendo igual de hermosa. Una de mis mejores creaciones. El filo está romo, pero el arma se maneja bien. ¿Puedes afilarla? Desde luego. Puedo pulir el filo y reforzar el mango. Por suerte, todavía me queda un lingote para hacerlo. ¿Estás seguro? Así lo ha querido el destino. Pero a partir de ahora deberás traer tú los lingotes Solo con aire no puedo forjar Hombre, es lo... El suyo, ¿no? Lingotes, podemos mejorar nuestra alma y armadura Desblocará espacios de runa, aumentará el límite de mejora del objeto y pueden hablar su aspecto Pues nada, vamos a ver El hacha de Varin nos da un nuevo espacio de runa Y nuevo aspecto, ¿eh? Pues muy bien Ahí lo tenemos Genial Luego sería impe impecable, ¿vale? Nos pide tres lingotes Pero bueno Y ya no podemos mejorar más nada, ¿no? Vale ¿Eso debería bastar? ¿Algo más? A ver, ¿qué tienes que ofrecer? Este es mi equipo, esto no... Bueno Sí, tengo... Tengo un lingote todavía Este no lo puedo mejorar Me pide tres lingotes la de saqueador. Seguro conseguimos alguna más. Mejor. Y este todavía no puedo, ¿vale? Yo mejoraría otra vez la, la armadura, yo creo. La mejoramos antes, el torso. Incluso la capa. Puede estar bien. A ver qué es lo que mejora ahí, tío. Un espacio de runa y un aspecto es lo único que mejora. Venga, sigo mejorando la, la armadura, yo creo. Venga. El lingotillo que teníamos ahí. mejoramos la armadura. Venga, pues estupendo, ya tenemos a estas dos ahí en rojito. ¿Necesitas algo más? Ok. ¿Qué tal estás? ¿Y tú ¿Cómo estás, Gunnar? ¿Aguantando? Ya, el trabajo va bien y mi espíritu es fuerte. Pero mis noches son frías de nuevo. Mi señora me ha dejado. Oh, Dios. Lo sé, lamento oírlo. ¿Cuánto tiempo estuvisteis juntos? Ah, fueron cinco semanas. Mosa, sí. Una y una semana tuvieron Pero eso... Ya duró era poco. Mío. ¿Acaso jamás hallaré a mi Brunilda? ¿Brunilda? Las alquirias ya no rondan el mundo como antes, Gunnar. Tal vez deberías rebajar tus expectativas. Sí, sí. ¿Rebajarlas? Amigo mío, admira mi mercancía y mis armas. No me conformaré con menos de lo mejor. Ahí, ahí. Una buena vikinga. Eso es todo por ahora. Vuelve cuando quieras. Bueno, está bien, nuestra primera sí. Una menor A ver si podemos poner alguna runa, ¿no? Ahí Venga Y aquí la bolsa también, ojo A ver Tenemos solo una, ¿eh? Me dos dado cuatro de ataque Esto es lo que hemos ido cogiendo Esto no sé para qué sirve Cancilla esta Te trae la suerte Las aulas que cogimos del pájaro Y el arpa de boca Vale, de momento Esto es lo que tenemos Una runa nada más Creo que nos han dado Vale, las raciones y tal Aquí cogimos un poquito De mineral de hierro Vale Necesitaríamos lingotes, ¿no? Lingotes no me lo marca Aquí, lingotes de dusteno ¡Wow! Estos serán muy buenos Estos esto son los de carbono, creo que le hemos utilizado antes. Y este lingote de níquel. Ok, no sí sé que hay lingotillos y tal. Bueno, volvemos atrás. Este no sé por qué lo tengo encendido también. Vale. No hay más cuatro. Yo se lo voy a poner a, aquí a este, ¿no? A echar en esa. Bueno, lo mismo podemos cambiar la otra, no sé. La de una mano. A ver. 54 Y este 69, claro, este es de dos manos. Super si ponerme esta otra vez, a ¿eh? Sí, porque este no tiene espacio para runas. Eh, pues nada, me equipo esta. Y le ponemos la runita aquí. Aquí. Ahí está la que hay que ponerle. Gastar. Toma oh ahí. Engastada. <ríe> pues estupendo. Vale. Ahora, aquí me pongo el escudo. O incluso nos podríamos poner esta. Me pega ahí a pegar ya dos hachas. Venga, me pongo esta. Tiene poco poder, pero bueno. Poder 5 y poder 5, dice. Bueno. Y ahora aquí la armadura A ver Runas No hay runas disponibles No tengo, así que nada O sea, la hemos puesto Al la, a la hacha, pues nada Esta me sigue aquí He encendido eso No sé por qué Esta es la que hemos equipado no sé por qué se me enciende lo otro, la verdad Bueno La bolsa ¿Me puedo mejorarla o algo? No tengo ni idea, no sé por qué está ahí encendido No tengo ni idea Marcar todo como visto Venga, pues nada, se queda encendido Venga, habla con Ranby El clan se alegra del regreso de Eivor Pero bueno, vamos a ver si Investigamos un poquito por aquí con la peña Nos da algo, yo qué sé Tenemos que hablar con la vidente también bueno. Hola ¿Podrías decirme alguna zona buena para cazar? Podría pero no quiero que se llene de arqueros torpes Que espanten a los animales Tráeme <ríe> tres cornamentas de ciervo Para tu valía Y quizá te cuente una historia Es un guay, buen reto, nos veremos pronto no podemos cazar, bien, bien Otra misión ahí, una pequeña cacería Guay, guay Hay que hablar con toda esta gente Venga, ahí, raciona al máximo A ver si tiene algo por aquí de saqueo Vamos a esta Poca cosa todo más austero Parece más bien una despensa Venga, vamos a ver otro Por aquí Me tiro, ¿eh? hecho daño? Ok ¿Qué pasa? Pues se ha asustado ese Mora de los pantanos Hay alguien aquí Hablar. Está todo en oscuro. Vamos a ver. Sven, ¿Has diseñado algún tatuaje nuevo? Uno... O el, el tatuador de... si me tus tatuajes. Deja que eche un vistazo. Adelante. <risas> Ostras, que podemos hacer nuestros propios tatuajes y barbería. Vale. Y vale, diseños cosméticos para tener acceso más a más estilo. Vale. Parece este que tenemos dos, ¿no? No sé. Historia de ciervo, cabeza. Cambiar. Vale. Este que tenemos, ¿no? Eliminar, sí. Este es otro. un Danger, no pone ahí la frente. Este ahí en la barbilla. Este me gusta, el de los ojos. No sé. A ver. Si sí, nos dejan el lado. A ver, pecho también, ojo. ¿Te da los dragoncillos? A ver. Vamos por, por turno. Ahí. Cabeza, pecho. ¿Qué más? Brazo izquierdo. Mm. ¿Así, tipo hueso esqueleto o qué? O tipo dragón. Venga, tipo dragón. En el brazo derecho, pues, el otro dragón. Vaya juego. En la espalda. En el dragón también. No. Espera. A aplicar. En la barba... Vamos a ver. Va. La barba peinada. La clásica. La sofisticada. Trasurado. La original. O oh, la exótica. Esta está bien, ¿no? La clásica. Clásica. Venga. Soy muy clásico yo. <ríe> Peinado clásico rubio. Castaño oscuro. Cambia, eh. Ya no es. Cambia de rubia moreno. Ya no es este mikingo. Está más rubio, no sé. Se queda mejor. Los nórdicos son más bien rubitos. Los pelirrojos también. Yo no vamos a quedar con este Clásico rubio, que que tenemos. Pues nada. Venga. Bueno, eso por ahí. Ya lo hemos cambiado todo. Esto es lo único que no. Hemos cambiado. Sí, sí. El yemunganda este ha sido el que más. Más nos hemos puesto. Pues nada. Vamos ¿No para atrás. ¿Quieres algo más? Nada. Hasta luego, Sven. Vale. Es <ríe> gracioso el Sven. Venga, vamos a buscar más cositas. A ver, la de.. La de la misión, la de.. Ahora pues se me ha encendido otra vez Lo del inventario, tío. Bueno se va esto, no sé por qué. Ah, vale. Este, macho, una pequeña cacería que me ha dado ahora. Me ha pedido lo de lo del ciervo. Vale, ya se nos ha borrado. Perfecto. Muy bien. A ver, la misión Aquí. Con Randy, no. Esta. Ve a la cabaña de Balca Ahí. Tenemos que ir a ver la evidente. Vale. Esta es la evidente. Ahí parece no, esa es la otra. Bueno. Ahora se han ido todas las cosas, tío. Y tenía ahí todos los triangulillos. <ríe> bueno, vamos encontramos no El... la vidente. El guerrero. Libró... Muy buena. Sigue resonando en los 9. Nueve... Ok, no creo que se te bugue ¿eh? Una prueba de fin de semana gratuito. No creo, pero bueno, yo por eso la estoy jugando, ¿eh? Prefiero jugarla. A ver, esta de la, la, la cabaña, esta. Mira, la cabaña de. De barca. ¿Dónde está? La, la barca está. Espera no está ahí arriba, ¿verdad, tío? ¿Me estás contando? ¿Tiene que subir ahí arriba? Tiene toda la pinta, ¿eh? ¿Quién es el que habla, tío? Ni lo veo Venga, vamos a llamar a Montura Venga Ahí lo llamamos 400 metros está la misión, tío 484 metros Ahí arriba Tenemos el pájaro Odín A ver Muéstrame qué hay por ahí A ver, muéstrame ahí, chiquito A ver qué tenemos por aquí Sube para arriba Esto mola, ¿eh? Lo del cuervito Parece que está en una talaya o algo, ¿eh? ¿Es atalaya o es un árbol? No, es nada, un árbol ahí No Allí parece que está o qué, tío Ojo, ojo Pero es que está muy lejos la cabaña de balca Pero cómo puede estar tan lejos Se me tiran picado. Son cuatro días, eh Son cuatro días Allá lo jugué yo ya Si se buquea, se va a quedar bloqueado. Pero estas no creo que se queden No sé sea, que juegue completo Venga, yo creo que es esta, ¿eh? La cabaña de... de la divina, ¿eh? Hemos llegado, ¿eh? No voy a poner marcador ni nada Porque lo tenemos aquí Pero tiene que ser esta la fuerza, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Vamos a tener que ir en caballo o algo Y allí, allí qué tenemos a acelerar Aquí que tenemos cuervito Eh Algo ahí, eh Riqueza o algo ¿Marcado? Sí Mira, pues estupendo Vale Venga <ríe> Me queda lejísimo, ¿eh? Yo no sé, tío <risa> El caballo, si viene o no viene Yo no lo veo, el caballo Aquí no viene el caballo Y yo me creía que, que Tendríamos que atrapar por ahí, pero No lo veo claro tampoco Vamos a, ver, vamos a mirar un poquito el pueblo Antes de, de irnos Este es el mundo Vemos aquí varias cosas. Vamos a viajar rápido. Y la peña que hace fotos y cosas. A ver también, el modo foto. Bueno. Sí, sí, le he chiflado. ¡Ah, míralo, míralo! Vale, vale, vale. Ok, ok, gracias. había chiflado yo despacito a lo mejor o algo. Momentín, voy a ver el pueblo este. A ver si nos da algo más y si no... Quito la misión esta. Oh, tenemos esta aquí, que esta sea aquí. Entonces no, no sé si irme o no. La está. Deberíamos hablar con ella. Pero bueno. Es que me ha quitado los triangulillos que nos daba antes. Pero bueno. Hola, Tecla. ¿Qué estás preparando? Tecla. Alvis dice que este hidromiel es muy fuerte. ¿Crees que aguantarías Ojo. unos cuantos tragos? Sí, yo es que lo hice y no lo probé al final, tío Ya te digo Lo comenté allá que hacía mucho tiempo ya que no jugaba el Assassin Y este, bueno, está, está bien No está mal Por lo visto le están poniendo muchas expansiones ¡Ay, ay, ay! ¡Que se me va esto! ¡Odio! ¡Oh, ahora, ahora ¡Un juego! ¡Ahí hemos fallado! es otra ha fallado, tío. ¿Crees que puedes vaciar tantos cuernos como yo? ¿Mm? Bien, tío, que un pica aquí, a ver. <risa> Uy, hemos fallado ahí, tío. Pero bueno, que pique, ¿no? Que me voy, tío, con la borrachera. Ay, hemos fallado ahí. Otra vez. ¿Que me ha ganado o qué? He perdido, he perdido. No mal. Casi todos estos bacrauts se habrían meado encima o estarían inconscientes. Madre mía, la tecla está como, como bebé. Nadie quiere enfrentarse Habla con Randy. Vale, tecla. Podré beber más que tú. Yo creo que nos quedamos ahí tomada, ¿eh? Ahí... Refréscate, este no se refresca como en el RDA o algo. Venido Madre mía. qué ver. a los dioses. Esto lo voy todos los triangulitos estos que nos salen por aquí Venga, vamos a hablar con ellos A ver este Vaya, ¿quién tenemos El aquí? Alvis ¿Practicando juegos de palabras, Alvis? <risa> ¡Ah, Eibor! <risa> La única lengua de mi car, cuyas burlas temo Tú me enseñaste a escribir poesía, Bifo. Vale, vale Lo normal sería que pronto te superase Será el culto, el que escribe, ¿eh? Un poeta Unos Escarnios rápidos, ahora mismo ¿Qué te parece? Mira, vamos, vamos a, a, a escarniar Siempre ha puesto unas monedas A casi todos los amantes de los escarnios Les gusta jugarse algo al rimar Pero hoy nos abstendremos Empezaré yo Estoy Estoy listo. En los escarnios deben combinar la rima y el tempo Ojo El sonido tiene la misma importancia que el tiempo Presta mucha atención al elegir tus... Vamos patatas. a rapear. Un poquito de rap. Ver, Eres viendo. un gran profesor y sin duda lo haré bien. Qué interesante. La cadencia es correcta, pero no así la rima. Ahora sí. veamos el significado. <coughs> Con los escarnios tendrás que ser ágil y mordaz. Da muestras de tu ingenio y sé siempre sagaz. Ver, si te digo rap. que eres idiota, azote y una calamidad Yo qué sé, este Yo mismo... te diría que en la cabeza no tienes más que necedad ah, qué buena <ríe> respuesta Pues está, yo te he llamado idiota Y tu escarnio tenía el mismo significado que él Si se te ocurren distintas réplicas Usa siempre la que tenga el significado más parecido Pelea de gallo El último Adelante, conquista el mundo con tu ingenio Me Con inteligencia y rapidez Con ánimo y genio Estoy deseando ver Cómo aprovechas lo que te enseño Bueno, bueno Ahí está. Mis escarnios serán perfectos Y te superaré con empeño Y tanto que perfectos <risa> Con esa frase podrías destrozarme tus escarnios son espléndidos Tus rimas tienen clase guay. Sabes usar bien un hacha y dar réplicas Con buenas frases Gracias, Alvis No olvidaré esta lección yeah, Carisma, ganar duelos de escarnio aumenta tu nivel de carisma Lo que desbloquea opciones de diálogo espacial En algunas situaciones Hay duelos de escarnio en ciudades de todo el mundo Guay, guay, eso está bien Venga, ahí tenemos la otra Pero vamos a ver primero estos dos triangulitos A ver estos dos personillas por aquí a ver lo que encontramos este de juego o qué Ven, jugar a los dados no sí lo es un juego en el que las dos participantes compiten lanzando los dados e invocando favores divinos venga vamos ah, un poquito de juego sí, aquí ¿Jugamos? Venga jugamos vamos allá se me da muy bien que conste que te he advertido <ríe> la banca siempre gana vamos a ver cómo va esto no tengo ni idea, a ver... La regla, un juego en que dos participantes compiten lanzando dados, ¿vale? Gana el primer jugador que reduzca la salud del adversario a cero. Cada ronda representa tres fases. Fase de tirada, los jugadores lanzan los, los dados, cada cara de los dados tiene un efecto distinto, como ataque, defensa o ganancia de ficha, para invocar favores divinos. Jugadores pueden hacer... ofrecer para invocar un favor divino. Los favores divinos conceden poderosas bendiciones... Que pueden influir enormemente el resultado de una ronda, incluso el de la partida. Ojo, está chulo esto, parece. Vamos a ver si ganamos. Se enfrenta a las caras de los, de los dados tirados por ambos jugadores. Se inflige o bloquea daño y se gana y, o, o roban ficha. Se seguirán jugando rondas hasta que un jugador reduzca la salud del otro a cero. Vale. Vamos. A ver. No, del aire y quién empieza a jugar. Venga, vamos a pedir cara. ¿Ha salido? Cru. Bueno. Si cada ronda tu adversario tuvo tú os turnaréis para tirar los dados puede lanzarlo hasta tres veces Entre una tirada y otra podrá elegir qué dados quieras conservar Y cuáles quieres lanzar de nuevo Venga, tirar. uno Vale, y lo tira de nuevo Ahora yo, tirar dado Venga Cara de, lo, de los dados Las fichas se usan como ofrenda para invocar favores divinos Muy bien La de la garra, ¿no? No tengo ninguna. La del triangulillo ese, la del cuadradillo. Ese parece que tienen bendiciones. Bueno, vamos a ver. dos que quieres conservar. Y luego confirma con el cuadrado. No sé cuál quiero conservar. Vamos a ver, ayuda. Pss. Roba. La garra. Que tiene, tío pues Tiene un montón de ataques, ¿no? ¿Y este qué era, tío? A ver No tengo ni idea, ¿eh? A ver, un momento Ah, vale, este bloquea El círculo bloquea la flecha Es que no tengo ni idea Lo que coger y lo que no Coge un dado nada más. Este infríe daño. Este bloquea. Este daño también en la flecha. Este también bloquea. A ver, este gana bendiciones. Este no lo tenemos que quedar. Pues lo mismo. Me quedo con estos dos. Y este que infríe daño. Venga, me quedo con este Este Y este ahora confirmo no sé qué ha pasado, tío Creo que lo he hecho mal Interesante. No sé, no sé Vamos a ver, tirar dado Está complicado esto Pff, Tengo una idea, tío ¿Cuál conservo? ¿Eh? Ojo Fase de resolución, vamos a ver <ríe> reanudamos, Ojo ahí. Ojo un poco raro esto de las de la runas aquí, de las piedras y de los dados. Pero bueno. Un vikingo, parece. <ríe> Venga, parece que hemos ganado ahí algo, no sé. Una moneda. Vamos a tirar. ¿Qué son las bendiciones estas? Selecciona los dados que quieres conservar. Este estaría bien también, pero... Porque roba de esto, <ríe> del adversario... ¿Qué gana este inflige daño me quedaría con los de los cuadrados no sé con este y con este que le robo venga ver no el que hace me ha puesto dos de ataque también tenía dos de ataque pero bueno Voy a meter uno de ataque Venga Confirmamos Tiramos dado Otro de ataque y otro de roba Ahora se enfrenta. Fase de favor divino. Vamos a ver. El que quiero invocar. Si un no tiene la cantidad necesaria para la ofrenda, cuando invoca un favor divino, su efecto no está garantizado. Esto te dará ventaja sobre tu adversario. Aprovechala. Pero bueno. Vamos a ver. El favor divino divino que quieras usar. U omite cuadrado, dice. Eh, supongo que serán estos, ¿no? El favor divino. Golpe de Thor. Fríe daño al adversario tras la fase de resolución. Con cuatro infrídos de daño. ¿Cuántos tenemos? No sé. Tenemos poco, eh. El otro ha ganado bastante. Este no hace nada. Pues solo tenemos uno. Venga, elegimos. Tiene el valor de la ofrenda. No vamos a tener, pero bueno. Prioridad idea 6, dice. Vamos a ver la fase de resolución esta. Ok. Ojo. Ojo. Me está quitando las piedras. yo le robo de esto. Acelera la resolución, dice. ¿hemos quitado dos o qué? Me ha quitado la ficha aquella, ¿eh? Ah, vale, la... La moneda es el que tira Primero Venga Estamos perdiendo tiempo Pero bueno Ahí Vamos a ver Lo que queremos conservar Conservaría todo Pero bueno Este Este bloquea Y gana también De esto Ahí Ahí firmamos tiramos quedo con este y con este venga queda aquí un dadito de ataque Fase del favor divino que Claro, antes le quitamos un poco Pero 8 no sé si tendré, pero bueno Podemos Intentar este de 8 <risa> Vamos a usar Así ganamos ahí la 8 Yo creo que sí, que la hemos ganado eh Ojo que nos ha quitado ahí otra favor divino he quitado 5 ahí, eh Cinco piedritas y se ha estado muy bien, eh o sea, me he quedado ahí sin, sin de esto, sin bendiciones, pero bueno vamos a ver este puede estar bien este roba <risa> Mira, me he quedado con esos dos Okay. Podemos quedar con esos tres Que yo creo que puede estar bien Este Este Y este Confirmamos Podría ser un poquito más dinámico el juego Pero bueno La verdad es que está entretenido <risa> Muchas manos, muchas tiradas ahí. Mucha estrategia también. <ríe> Uno de ataque que, que se ha metido ahí. Vamos a ver. El favor divino. Si no tenemos de esto para. Para quitarle. El de 8 no creo. Le voy a, le voy a dar este. ¿Vale? Que no creo que lleguemos, pero bueno. Bueno, bueno. Nos ha quitado un montón de ataque. Otros dos. Nos quedan cinco y el tres, ¿eh? Puede que lo consigamos, no sé. Vamos a ver. Tiramos hemos dado. Vamos a ver, los que quiero conservar. He metido ya tres de ataque, ¿eh? Ojo con eso. Venga, y ya me tallo aquí otro más. Dos de ataque. Y este es la de defensa, creo, ¿eh? Bloquea. La flechita, pero flechita no tiene. Este. Este sí bloquea el hacha. Pues venga, me pongo este, ¿no? Para bloquear ahí. <ríe> el otro robamos, pero bueno. Vamos a ver. El otro no ha hecho nada o qué. Ok. Este bloquea y gana. Este puede estar bien. Y otro que le meto ahí para infligir el daño. Venga. Confirmamos. El otro ya ha echado su baza. Y nosotros, la nuestra... Yo creo que la ganamos, ¿eh? Ojo ahí. Este... Vale. Nos ha quitado dos, parece. La resolución, bueno, da igual. Ojo que nos ha quitado tres de una atacada, ¿eh? Dos. Uf. Uf. Fase de retirada. Ahí le queda uno y a mí, y a mí dos. está la cosa... Es un inche, ¿eh? Vamos a ver Aquí con este ganamos uno Luego este Lo mismo no interesa también Bueno, otro de estos No lo sé Este para bloquear Vale Y confirmo Vamos a ver lo que nos hace Bloquea y dos de ataque Ok Este le roba Este inflige uno de daño ¿eh? Con flashita. Oh, Venga, le meto este Esto servirá. ¿Tú crees? Vamos a ver si tenemos suerte. No sé si omitir o qué. Ya, que a ver qué tal se nos da. Oh, hemos perdido. Tú ganas. Oh. ¿Te vas a ir ahora llevándote contigo una derrota? Juguemos de nuevo. Siempre, sí, claro. He tenido bastante ya hombre Está bien, yo era por verlo, ¿vale? No, la verdad que le he cogido el rollo al final, pero... Quizá en otro momento. No ha ganado, no ha ganado. Milmente yo decía, la, la banca siempre gana, pero bueno. La verdad es que está bien que tenga estos huevecitos así también aparte. Me imagino que al ganarle, pues... ganaremos cositas. ¿Algún bonus o algo? No, no, ya he tenido bastante. Qué vende ese. Estamos por ahí! Hablando. No he ganado en todo el día. Tengo que cambiar mi suerte. Qué mentiroso me acaba de ganar a mí. <ríe> ¡Es ley! Cuéntate y juega conmigo. Venga, antes de ir, hablas con Ranby. Otra vez. Toby, cambiando las agujas por flechas, veo. Ojo. ¿Me puedes enseñar a usar el arco? Será un placer. Venga, que. ¿Qué hago? con al máximo, vale. Fíjate en mi postura. Daño localizado. Coloca los pies en el suelo Depende sin sufreja tensión de y los... del lugar en casierte la flecha. ¿Vale? Vamos ahí. Coge aire mientras tiras hacia atrás de la flecha. Ahí. Mirada fija, mete. Le punto exacto en el que quieres clavar la flecha e imagina que lo atraviesa. Suelta aire. Y lanza la flecha Esto se me cruza aquí No te duermas Viendo gente, tío Viene un montón de gente Oye, me van a atacar ahora Que pues se si tenga aquí en el no pinta bien. Capo este Mira que te de punto y te disparo, Sombras. eh Flecha de cazador más dos. ¿Verdad tú este? Estoy con el fuego. Toma. <ríe> Por ponerte aquí. <ríe> ¿Y ahí ha muerto uno? ¿Qué pasa, tío? Sí, sí. Eh. Ah, vale. El, el, el, el muñeco. Está? Pero si es que te va, amiga. Flecha de fuego. Está aquí, ¿no? No sé. Ah, que tenemos más allí. Vale, vale. A ver, hay que darle despacito. Y... Ah. Ahora. Gracias, Sabor. Tengo una cosa para ti. Está un poquito más para arriba. Ahí. A ver qué. Ahí. Está incluso más para arriba y todo, pero bueno. Ha caído. No sé si hay más, ¿eh? Espero que no. A ver ahí. Si abrimos allí el. La catarata esa o algo. Ah, oh, no, estas no son de fuego, ¿eh? No sé tampoco cómo cambiar a la flecha de fuego. Pero bueno. si sí. hablamos con ella es es cuestión de vista gracias Sabor. como regalo podría diseñarte un tatuaje nuevo para adornar tu cicatriz te lo agradezco pero quiero que la cicatriz se vea no era mi intención ofenderte de todos modos tengo un tatuaje para ti cariño hombre vale o es sea, el cuervo para ver los servicios del asentamiento dice vamos a ver ayúdame Sí, mis ojos. Vale, pues sí que tenemos cosita aquí, eh, chavales. En el pueblo todavía. Dito de imi. ¿Su qué es, tío? Más uno. Aquí tenemos algo, eh. A ver, lo señalo. Y aquí. Vale, esa es que es la bola que tengo que hablar. Vale, el herrero también. Bueno, bueno. Aquí, más cosita. Este no sé qué nos daba. Parece de arma, ¿eh? Y ahí. Hay varias cositas también. Venga. Marco ahí un montón, ¿eh? Bueno. ¿Eh? Vamos a ver qué encontramos. Te ¿me ha hablado ya o qué? Good moon. tu barco es como las historias de Holger No se terminan nunca <ríe> Si tuviese buena madera lo terminaría en una semana Pero Styrbjör no quiere dármela Había poco que saquear en Avalsnes Pero si encuentro algo, te lo traeré ya. Está bien, ¿no? Vamos a ver, que por aquí hay cositas. 400 metros. Ah, bueno, pero ese. Es el de allí, el que marqué. Vale, vale. Mira el caballito. Formu. ¿Dónde estamos hablando? Hola. A ver la tienda. Vale, vale. Mercaderes en todas las ciudades grandes. ¿Es posible comprarle objetos esenciales y raros. Así como venderle la baratijas y objetos de valor a cambio de plata. Eso puede vender... Nos puede venir bien. Ahí, ahí. Vamos a vender esto, hombre. Vega. A vender. Un poquito de plata Gracias ahí. por proveerme. A ti. Ahí, los flow, ahí. También. Los clavos también. Están oxidados. <ríe> Puedo dar Ven. salida a esto. Y el trébol también. Ah, teníamos dos Vale Si quieres qué podemos puedo venderte algo Acción, flecha de predador Cuero Hierro Tengo de y, esto para vender Y flecha de cazador Pero claro, más daño con el arco de caza El que tenemos normalito, vale Si quieres te lo consigo no, no, déjalo. Ya, ya cogeré yo. Mira la hierro por ahí. Debo marcharme. Hasta otra. Yeah. Vamos, ya vamos a ir más 49 de plata. ¿Quién está? A ver, por aquí hay. Vale, ese es el. Ojo, este caballo. Es nuestro, creo que es el nuestro el que dejamos, sí, sí. Momento que todavía no, no hemos terminado. Aquí la de bebé. Ok, eh, aquí que habíamos más cuidado. No sepa correr. Este, este. A ver, por aquí teníamos algo marcado. Aquí, aquí. Por tu vale. aspecto diría que se te dan bien los dados. Vale, el de los dados. Pues yo creo que ya está, ¿eh? Bueno, lo mismo hay algo más por ahí, pero.. Voy a hablar con esta. Nos falta. con este. Ya deben de haber terminado. Vamos, vamos. Va. Si tienes asuntos pendientes, te recomiendo esta, esta. que los atiendas ahora. Deja que se calme. Debería hablar con Balca y quitarme esta carga de la mente. El rey no se irá a ninguna parte. Venga. El solar del evidente. Vidente evidente vive en la montaña, el norte de Forbur. Se alegra del regreso de Eivor. Fenómeno. Venga. Ahí lo de las misiones. Ahí está. completar el solar del vidente que tenemos que ir a... Por ella, venga porque le da para abajo pa el, el, los tutoriales. Si le da para abajo, <risa> Tirando la cruceta, venga, este Mira la cabaña de barca que es el que teníamos. Ya lo tengo marcado y todo. Y luego, este, pues cuando la terminamos, vale el códice, la base de datos. Tenemos aquí algunas. Okay, el herrero Y bueno, aquí los tutoriales Porque te va explicando aquí Lo que Aquí, mundo y actividades eh, Scania, lo que hemos descubierto antes Y el holo, Vale, y luego el modo foto, que no hemos hecho tuve ninguna foto Con L3 Y R3, vale Puede estar bien <coughs> Creo que se queda ahí en el mundo Y todo Con esta, amiga, amiga, no te vayas Vamos a echar una fotillo, hombre No te vayas, tranquila Aquí los dos Ahí Fotillo Vamos a ver Puede estar bien ahí, ¿no? Esto de zoom. Venga. Ahí hacemos foto, guarda. Y volvemos atrás. Esta es la primera fotillo. Vale. Bueno, vea si quito, no sé, los marcas. Bueno, ahí tenía yo ahí una cosilla para... Ven A ver Seguir camino, dice Y al marcador No es posible llegar al destino ¿Cómo que no, hombre? A ver, ¿cómo salimos del pueblo ahora? Deberíamos <ríe> disparar de A 22 metros, vale, esa es la tienda Está por allí, tío, pero no sé cómo llegar allí Vamos a ver Cuidado Cuidado que voy la tecla. ¿Cómo se pone de bebida, eh? Parece que nos vamos de noche y todo, pero bueno. Salta, caballito. A ver si aquí hay una salida o algo. esa? ¿cómo nos habla en vikingo? A ver, tengo que ir para allá. Está allí, no. Yo creo el marcado. A ver si podemos subir por ahí o algo. No galopa ni nada Ahí Caballito Ahí Tenemos que cruzar al otro lado, eh También te lo digo No sé este caballo A ver Aquí, por aquí Bien, bien Hay algo que brilla 279 metros Pero No sé yo, eh Tenemos que ir para allá Vale, tenemos atalaya y todo Sin sincronizar Aquí es donde marqué yo Vale, y tenemos este más cerca, ¿eh? Marco aquí, ¿vale? Aunque me lo, me lo ponía ¿Para qué voy a poner tanto marcador? Allí nos quedó una atalaya por descubrir Pero bueno Y aquí no tenemos ya ningún marcador, ¿no? Vale Estupendo Tengo ahí en Tiene que abrir hay algo amarillo ahí, lo mismo tengo algo de riqueza ahí. Pero bueno, vamos a ir este al. A este que brilla. A ver. ¡Ojo! ¡Cachis! ¡Leddy! Vale. Ah, podemos saquear desde el caballo. Vale, me ha dado cuero. Hemos recuperado recuperar la flechita Bueno, ¿eh? Vamos a va, eh? el dorado, tío El dorado se nos ha quedado por ahí por, por el pueblo, pero bueno, ya no voy a volver Así que Vale Aquí Tenemos otro Vale Nuestro primeros avenadito Venga, se un poquito Parece que hay allí Parito Parito Si le doy, la perdí Ay, ay, ay El apuntado está complicado, ¿eh? Se me ha movido Parecen cuervos, ¿eh? Está ahí en el árbol Parecen cuervos A ver Si se para ¡Ah! Se me ha movido otra vez, pero le di Le di, le di, le di ¿Eh? No ha pasado nada, ¿no? No hay por aquí nada para... Vale Bueno, lo mismo me estoy desviando un poquito del camino Pero bueno, 103 metros 100 metrillos por aquí. No quiero caerme con el caballo. Ojo, esto va a estar complicado, ¿eh? Parece que hay algo, pero no sé, tío. Me voy a caer. El caballo no sube por aquí ni de... Ni de broma, vamos. Aquí no hay. Vale. Ahí cazando con el cuervo. No me he desviado un poco. Venga, vamos por aquí. Me parece más sencillo oh, Y un camino, ¿eh? Con antorcha ¡Ojo! Que hay dos Ahora son dos luces, tío ¡Eh! ¿Quién hay aquí? ¿Coballo solo? Ha volcado la La carreta Besito, se ha quedado aquí solo que me sale ahí, tío. 46 metros. Vamos a ver. Hay algo ahí, tío, que no sé. También puede montar este, ¿eh? ¡Ojo! Parece mejor, ¿eh? eh ¿El que se... lo va a encontrar soy yo? Ya lo verás. ¿Ese era malo o qué? Hay dos. mismo están pescando aquí. No tengo ni idea. A ver Tiene que estar por aquí cerca No creo que haya que matarlo Venga ¿Qué tiene aquí? Eh. Si va de una dama Venía a buscar mi peine Está tirado en los... las profundidades Bueno, bueno Diga digas que hay que bucear ahora A ver, esta. Me parece que quedan rincones sin mirar ¿Qué están buscando estos hombres? Mi peine el que lo encuentre ganará una tarde conmigo. Eh. ¿Quieres participar? Yo. Ya lo verás. Tiene que estar por aquí cerca. Vale, y parece que está grabando. Pero no me sale misión ni nada, no sé. Habrá que bucear. No lo sé. A ver. aquí, pero no. Está El que lo va a encontrar. pero es que me congelo, ¿eh? Estad atentos y buscad bien, tanto en altillos secos como en sótanos húmedos. Vino bueno, bueno, bueno. ¿Dónde estará? a 127 metros tenemos aquí una, una cueva o algo, parece. No sé si arriba o qué. Buah, buah. Esto está complicado. Aquí. aquí, súbete. Que nos congelamos, ¿eh? Nos va quitando vida. Ahí la cascada, yo no sé. Lo mismo se puede escalar por ahí, seguramente. Esto es un montón de misiones, así que... Que es tan complicadilla, ¿vale? <ríe> Contra ahora el... El peine de la amiga No tengo ni idea ¿Eh? Ahí veo riqueza Y arriba Nosotros estamos ahí Vale, en la cascada, tío La cascada está el peine, seguro Vale yo creo que puede estar ahí. Pues venga. Vamos a ver. Si no me coge la sangre. No sé cómo. Aquí, aquí, aquí. Vale. Saquear. ¿Cómo que hemos encontrado el peine? No. 12 de plata. <risa> Vale, ahora me da un tesorillo Ok No quería yo que iba a ser ahí El peine Ojo, ojo, que está todavía ahí, ahí dorado, ¿eh? Está dorado todavía, ¿eh? Un poquito más para atrás Pero Todavía hay algo, ¿eh? Aquí, aquí, aquí. Mirad de hierro y cuero. No creo que me iba a dar peine, pero bueno. Unos huesos ahí. Misterio. estamos misterio. No. Y no veo nada ya Allí está en el fondo hay una cueva Pero no sé si estará ahí El peine Pero no voy a ir a la cueva Y lo bueno, bueno, bueno Lo otro Allí donde lo indica Ojo pff. No sé, tío Ya veis esa El agua No sé si estará el peine ¿eh? A ver igual que no hay ni nada Por lo menos no veo nada Y me marca aquí ¿eh? Me marca dónde está la muchacha Pero no sé Bueno me Quedo aquí me voy a congelar Corre. Me quita vida ¿eh? Corre. Ahí. Y que aquí. El que lo va a encontrar yo. Peine, pero ya que no. Tiene que estar por aquí cerca. ¿Dónde? Te ha perdido las profundidades, lo ves. Yo no me voy a meter ahí en el agua para pa ahogarme hasta que no encuentre el traje de buzo Nada, vámonos Caballo Y yo me voy En mi caballo Y que le den a lo demás A ver si podemos tirar para allá La atalaya me gustaría Así ver si podemos pasar por aquí, claro Bien, bien me gusta que no nos quedemos ahí atascados Vamos a ver la atalaya Si podemos abrirla Que eso se interesa Y yo creo que el otro, no sé No está allá arriba o... Pero no voy ahí Venga Vamos a ver si podemos aligerar El paso, la atalaya creo, creo que es aquella de allá arriba Dios, un zorrillo Ahora no quiero matar al animalillo Venga, vamos por aquí Cuidado, cuidado, caballito Cuidado, cuidado, no te vayas que Así, así Estoy temiendo que van a venir los lobos Vale, a ver si podemos Mira ahí, tenemos mineral y todo Vale, bajamos Si ven los lobos, pues bueno Me pego ahí con el hacha Otros dos Ven. Que no se nos caiga Otros dos amarillo <ríe> Y a ver si podemos subir aquí a la y cogemos Sigue brillando No, ya lo hemos caído A ver Más Me ha dado uno Bueno eh. Ojo No También Tengo que encontrar el caminillo Para subir Puede. No, nada más, pero bueno. No. Tiene que subir solo, yo creo. A ver. Si encontramos. Caminito. A ver. No sube, tío. Se quedó ahí encaramado. Pero no. Ojo, me quedo aquí Venga, tenemos que llegar aquí arriba Lo tenemos Bueno, bueno Nuestra segunda atalaya Perfecto que está chulo, me está gustando Esto, pues me trae mucho recuerdo Lo de la atalaya y tal Sincronización completada Ahí con el Animus, bien, bien Todo esto nos viene bien, de riqueza Llevamos más que otra cosa Venga, 250 de experiencia Fijaros que desde aquí se ve todo Casi todo Venga, nosotros tenemos que ir Como para allá Sí, sí. Voy pues a ver cómo salto ahora ¿Y para dónde? <ríe> qué piñazo me iba a pegar Porque Antes tenía esto el salto del águila No sé qué, pero ya no, no sé yo esto Bueno Tengo que ir para allá Vamos a ver caballo ahora Miramos por ahí yo creo Pues venga Buah, piñazo, tío, normal Madre mía Chaval algo que no vea. Venga. Seguir camino. Ir el marcador. ¿Por qué no va? Vale, cogemos un poquito de, de mora. Ría gran que mora, pero no. Marqué algo aquí un tesorillo o algo Venga se ha dormido montando guardia eso lo explica todo <ríe> Saqueo <ríe> Cuatro de plata Saqueo aquí va eso un cuervo ¡Ay! No tengo flecha. Como cambio de Dolo no, no. ¿Vamos por aquí o qué? Nos queda lejillo ¿eh? La, la cabaña Venga Vamos okay. Venga, pasando de los cuervos y tal es ¿Qué me interesa, no? Pero es que no tengo flechita ¿No lo malo? y cuántos cerrillos Otro ciervo ¿Cuál mora de los pantanos? Eh, aquí más mora Vale, rellenamos La alforja Venga Creo que hemos llegado, eh Ahí está lo de los caballos Aquí mismo, de el mío Ahí Venga, pues estamos aquí Una vez que lo encontramos aquí Por lo evidente Hamuram. Silencio, debo escuchar el canto de la naturaleza Amuram Amuram Esbala. Ofrece alabanza si es bienvenida Oídme, os lo imploro Oh antiguos, altísimo Odín Grandiosa Freya, os doy las gracias por el don del Seider. Da las gracias y es bendecida. ¿Cuánto tiempo, Eivor? ¿Has recorrido todo este camino para verme? He venido a pedirte consejo sobre un asunto personal. Acércate. ¿Tu madre está bien? Su mente está turbada. Habla con los espíritus. Temo que su último invierno ya haya llegado. Pero me tiene a mí. Dime, ¿qué necesitas? He tenido una visión. Una visión intensa. Tal vez fuera un delirio causado por el frío o la sed de la batalla, pero... Descríbemela. Diecisiete años después... Volví a ver el hacha de mi padre Al tocarla Me asaltó una visión Un lobo Que aullaba con ferocidad Y luego un hombre Con capa, barba gris Y un solo ojo Me, me ofreció que lo siguiera Ah, oh, el Altísimo Te lo ha vi. llamado Sí, También me lo Te vi. vimos antes Entregarte un mensaje Solo mediante el seider verás con claridad... ...y desenmarañarás el revoltijo de hilos que nubla tu mente. No llevará mucho rato. Bueno, vamos a ver. <risa> que no salga de aquí. ¿Qué estás preparando? Un elixir que aligerará a tu jugger ...y desenredará tus pensamientos. Te adentrarás en el mundo de los sueños... Aún creyendo estar despierto, tal vez te sientas confuso o desorientado. Pero debes recordar cuanto veas. Bebe. Eh, si tenían que, que fiar ahí de. Si es que buscas el La conocimiento verdadero. <ríe> Venga, a el ver, Elise. Ver, ver, sí. Madre mía. Ah, dormí. Bueno, se desperta ahora, no, no hemos visto nada, no sé Se ha quedado la pantalla en blanco Ahora, ahora estamos viendo A ver a quién vemos ¿Será Lodín otra vez? Se va otra vez, tío ¿Llegamos No ¿Llegamos o no llegamos? Ni sentido nada, a ver, se nos va ¿Dónde está? Se no ha ido, se nos ha ido va con el caballo. Sigur. Va a ser el seguro, Hermano, ¿cuándo has llegado? Y el lobo. Yo creo que no, el Sigur no es. Y una balita. Bueno, Nos va indicando el camino aquí en mitad de la ventisca. Esto será de, de, de la visión. Lo tenemos. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Se me escapa este. Esta es la islandera. Hechicera. Sí, sí, sí. Y de esta. Bueno. Bueno, nos va indicando el camino. Aquí de peregrinación. Mira el lobito. Que me atacó, seguro. Vamos a ver. La puerta mística está. A ver qué pasa con ella. Venga. La visión. ¡Ah! ¡Sigurd! ¡Hermano! ¿Qué es esto? No había otra manera. Si sí al sí Sigurd, tío. El destino. Se ha cortado la mano. ¡Sigúd! ¡Míralo! ¡Está en la mano! ¡Sigur! ¡La ventisca! ¡No paramos casi ni caminar! No fue por ti, Abby. Abby no dice. Y ahora viene el lobo ¡Mamma mía! Este será uno de los lobos míticos Eso de... De rotín, digo yo Vamos a ver Está la pantalla ahí en blanco <ríe> Nos fraseamos. ¿Volvemos o no volvemos? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Abre. Tarda un poquillo En volver Calma, Eivor Soy Valka Estoy aquí Dioses Creía que ¿Qué ha sido eso? Cuéntamelo todo Uh, estaba en una montaña En medio de una ventisca Subiendo a la cima Siguiendo a un lobo Ya veo Vamos, Odín y las Nornas estaban allí Las Nornas no sé lo que es Pero bueno Ah, vale, las Nornas sí pueden ser Las la islanderas esas que hemos visto Pues esta misma Vi y a las nornas tejiendo los hilos del destino Sí, sí Me observaban La No te observaban Te señalaban el camino a seguir Tu vida Tu senda Todo cuanto te depara Y dónde termina El lobo me llamaba El lobo Quería llamar mi atención Es como si me indicara que lo siguiera Eres el matalobos, destinado a portar su marca de por vida. En este caso, tal vez represente tu ambición o tu miedo. Vi las puertas del salón de los héroes caídos de Odín. Se abrieron ante mí. Sombras del Valhalla. Allí se halla tu destino. No sé qué más decir. Mis, mis recuerdos son borrosos y confusos. ¿Lograbas alcanzar la cima de la montaña? Sí, que la alcanzaba. Sigurd estaba allí, malherido. Le faltaba su brazo de guerra. Después reaparecía el lobo, grande como un dragón, perverso, temible. Clavaba los ojos en mí y me atacaba. Luego me he despertado. Los dioses te amparan, Eivor. Así ha sido siempre Tendrás tu gloria Y te ganarás tu lugar en el Valhalla Pero estos augurios Presagian una verdad funesta El brazo cortado La sangre, la bestia Traicionarás a tu hermano Sigurd Ese es el significado de tu visión Eso no puede ser cierto Yo jamás traicionaría a Sigurd Es mi hermano, mi familia Las Nornas han hablado y ese es su mensaje No, es un error O un malentendido Eso no puede ser verdad Traicionarás a Sigurd Odín luchó contra su destino ¡Puedo hacerlo! Mal augurio La vidente no trae nada bueno <ríe> yeah, Misión completada también El solar de la vidente tenemos que volver otra vez al pueblo. 5100 de experiencia. Dos puntitos de habilidad. Genial. Es rápido. Ah, mira. Podemos usar viaje rápido ahora. Para volver al asentamiento a lo menos. Ok. Vamos a ver. Vale, habilidades. Voy a mirar primero. Que no vea si tenemos ya cositas por ahí. Ya por el mapilla. Venga, habilidades. A ver qué hacemos. Dos puntitos, tío. Y las otras no podemos abrirlas también, ¿no? Estas están abiertas o qué pasa. Este poder. Aquí no podemos hacer nada. Este del cuervo. Se este de cuervo. ¡Ojo! Tu cuervo recoge el botín de los objetivos Eliminados con ataque a distancia. Ah, vale. queda este de cuervo. Este dos ágiles. Vale, pues coger el botín. Pintar y deslizarnos. Vale. Arco a caballo. Eso está muy bien también <ríe> Y la carga del asesino Hay un montón, ¿eh? O sea, no sé si las tengo o qué Nada más dos puntitos ¿Esto cuánto pide? Por aquí Y otro por aquí Yo creo que esto puede estar muy bien con el pisotón. a patearle la cara ahí a los enemigos. <ríe> Venga, la base de datos. A ver qué hemos visto. Por ahí. A Valca. Aquí, Valca la vidente, ¿vale? Ahí está. Así que. Bueno. A ver la misioncilla que tenemos ahora La de volver a Cosa de casa, claro está. Habla con Ranby Vale Y desde aquí desde el mundo Pues me imagino que podremos volver Mira, Tienen aquí el puest... Estos son puestos de bilancia, oye Vale Este no sé lo que será me Imagino que... que Habla que volver aquí Hacer un viaje rápido, ¿vale? A ver, viaje rápido, ahí. Ahí. Volvemos. La primera vez que utilizamos esto: En el círculo para echarnos Eso está muy bien. Steinborn, no es una que criaturas más poderosa que cam caminaron pues, sobre la faz de Midgar. ¿Será el Steinborn este? Bueno, bueno. Detección. Lucha, oye. Relaciones. Planta y seta. Mercenario. Puede un a tu tripulación. a para con en el asentamiento para traerlo. Jons vikingos. aspecto del cuervo. Ok. a establo. Muy bien. Bueno. Hemos vuelto aquí. Lanza alegra, ¿vale? Nos deja la misma entrada. El viaje rápido está bien No lo entiendo muy bien El viaje rápido de esta gente, de los vikingos Pero bueno ¿se ¿Qué hace cantando, tío? Hombre, déjame que voy a coger mis moritas no los pantanos Está la pescadora Está la pescadora ¿Has pescado algo? Hoy no, los peces no pican pues Pasan nada. muchos barcos que agitan las aguas No tengo paciencia para pescar con caña Se me daría mejor hacerlo con el arco ¿Lanzar flechas a los peces? ¿Podría funcionar? Sí, eso ya no lo dijo la otra vez, ¿vale? Bueno Tenemos que volver aquí a hablar con Ranby Y yo creo que es un buen momento para despedirse por aquí. Espero que haya gustado mucho el capítulo de hoy. Seguiremos dándole el fin de semana. Así que un saludito para todos. Cuidarse mucho. Chao, chao. Y seguid aquí en la aventura.